Dedicamos este módulo a las funciones básicas que se usan normalmente en un curso universitario. Veremos que es una función real de variable real eh, para particularizar en polinomios, funciones exponenciales y logarítmicas y la parte entera y función-valor absoluto.